¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en Epic Games y solo recordaros a los que no os hayáis dado cuenta que hasta el día 12 a las 5 de la tarde tenéis esta expansión que contiene tres misiones completas no es necesario tener una copia de Shadow Tactics original aunque se recomienda, así que nada cuidaros, sed felices y no olvidéis aullar a la luna ¡Chao, chao! And okay. Now, shall we begin?